Dicho esto, pasamos a presentar, que no hace falta presentarle porque es compañero nuestro desde hace bastantes años, José Hernández Úrculo, que es quien va a pronunciar la conferencia de hoy. Es licenciado en medicina y cirugía, como todos sabemos, por la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en el año 1977. Especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad de Cantabria en 1994. Doctor por la Universidad de Cantabria en 2010 con la calificación de sobresaliente cum laude y grado cuarto en la carrera profesional del Servicio Cántabro de Salud. En cuanto a su actividad profesional ha ejercido como médico de familia desde 1977 hasta noviembre de 2016 en que se jubiló. Ha sido director del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de SEMERGEN desde noviembre de 2010 a mayo de 2012, presidente del comité organizador del 25 Congreso Nacional de SEMERGEN, que se celebró en Santander en el año 2003 y ha pertenecido a varios comités organizadores de congresos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. También ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria desde 2008 a 2011 y de su comisión deontológica desde el año 2012 hasta 2018. Tiene publicaciones eh, publicadas como, por ejemplo, eh, es autor de Semergen 2000-2010 Una década en la historia de la atención primaria que se publicó en 2010 ...guías de actualización en patología respiratoria... ...y en otro campo que también él domina mucho... ...es autor de Coral Voces Cántabra 75 años de historia... ...publicado en 2002... ...Coral Voces Cántabras 2002-2017... ...15 años de música coral... ...editado en 2018... ...Vivir y morir en Castro Urdiales... ...una centuria en el ejercicio del médico rural... ...1830-1930... ...editado en 2018... ...y tiene pendiente de publicar... ...esperemos que lo haga pronto... ...una centuria en la historia de la sanidad... ...en Cabezón de la Sal y Valle de Cabuérnica. ...en cuanto a su actividad docente... Ha sido ponente en múltiples talleres y cursos de actualización de patología respiratoria en estos años y tutor de residentes de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1999 hasta 2015, así como coordinador de docencia del Centro de Salud La Vega, Zapatón, Torre la Vega, Cantabria, desde enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Y, por supuesto, es desde hace ya varios años miembro del Centro de Estudios Montañeses y también pertenece a la Sociedad Cántabra de Escritores, de la que ha sido secretario en el bienio 2018-2019. Bueno, pues con esta información ya que nos dibuja un poco la personalidad de nuestro ponente, pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre el tema que nos tiene prometido para el día de hoy. Buenas tardes. Me agradecer a, a la Junta Directiva del Centro de Estudios Montañeses por darme la oportunidad de, de estar de nuevo aquí y a todos los presentes que están hoy aquí para hablar. Nas, es casualidad que hoy vayamos a hablar de epidemia porque está hace un año que, que hablé con Paco para dar una conferencia. O sea, que ha sido casualidad. Es un tema candente lo de las epidemias ahora. Bien, eh, vamos a hablar de una de una pandemia, fue una, una epidemia de carácter mundial, una pandemia, de una gripe mal llamada española. Ahora explicaré un poquito por qué se llamó española, mal llamada española porque no, no fue su origen en España, lo explicaremos un poco. Pero lo que comentábamos antes de empezar, que siempre nos achacan cosas, <ríe> y esta vez también. Bueno, en principio voy a... Voy a hacer unas consideraciones previas. Bueno, este va a ser el guión de la conferencia. Vamos a hablar de qué es la gripe, dónde se originó. Unos datos epidemiológicos, no muchos porque tampoco quiero abrumar con datos, pero evidentemente los datos hay que dar. ¿Y cuál fue su repercusión en España? Perdón, pues aquí. ¿Y cuál fue su.? No sé. No sé. Virgilio por ahí. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su repercusión en España? Y por supuesto en Cantabria que es el tema central que nos van a... Y luego pues qué medidas terapéuticas se usaron y hacer una comparación de estos dos últimos años aquí en Cantabria cuál ha sido la afectación de la gripe Bien, como decía, vamos a hacer unas consideraciones previas los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe Española porque la pandemia recibió mayor atención en la prensa española, que era, como todos creo que sabemos casi todos, que era un país neutral en la guerra entonces, sí se informaba de que había una epidemia de gripe y en el resto de los países que estaban en la contienda por la cosa de la moral de los soldados y de los habitantes, pues no se hablaba. Entonces, solo se hablaba, o fundamentalmente se hablaba en España, de la gripe. Entonces, los anglosajones, hay ningún anglosajón aquí, yo tengo ahí, a ver, eh, maestros en achecar las demás cosas suyas, pues también eh, en agosto, a ver, el 2 de junio, el corresponsal de Times en Madrid se hizo eco de la epidemia y por primera vez empleó el nombre de gripe española. La invención tuvo éxito y se propagó como el virus, así de rápido. En agosto, el prestigioso de la, de la Academia Médica Americana, JAMA, también se dedicó su número al Spanish Influencia, que es ese cartel que veis ahí. Bueno, en, sin embargo, en, en ese año se desconocía cuál era la, realmente la causa de la epidemia, no se sabía quién lo producía porque el virus de la gripe de 18 no se descubrió hasta 1933 y se denominó virus A. En el, 44, en el 40 el virus B y en el 47 se descubrió el virus C. Hace unos años se analizaron muestras de tejido pulmonar de soldados muertos en, la, en esta epidemia y los análisis moleculares demostraron que el virus de la epidemia de 1918 era de tipo AH1N1, que es... Esa, esa cosa que veis ahí. Bien. Eh, la gripe. Eh, antes se denominaba la gripe con dos P's. Es una palabra francesa que significa garra, que te agarra. Eh. Todos sabemos que la gripe te engancha y te, te tronza y te agarra. Y de, entonces de ahí viene la palabra gripe, una, una palabra francesa. Pero en inglés y otras lenguas se designa influenza, que es un vocablo de origen latino, que es influencia, o influencia porque se vinculaba a factores externos como el aire, la temperatura, los astros, los miasmas que se decían entonces. Entonces, un equipo multidisciplinar, capitaneado por el español vocalés Adolfo García Sastre, uno de los padres de la genética inversa, que ahora explicaré brevemente qué es, el eh, padre de la genética inversa del virus de la gripe, se propuso en el año 2003 la ardua tarea de encontrar las causas que propiciaron la pandemia de virus, del virus de la gripe. Los investigadores que participaron en este proyecto pretendían encontrar esas causas analizando las características moleculares de dicho virus. El 6 de febrero de 2004, la revista Science publicó un artículo que estaba elaborado en, en dos lugares diferentes, tan diferentes como uno en Londres y otro en San Diego. En, en ese artículo decía que se había obtenido la síntesis de la proteína hemaglutinina que era la causante, responsable de la epidemia, juntando ADN procedente del pulmón de las mujeres inuis, que son los indígenas de la tundra de Alaska. y de muestras reservadas de los soldados estadounidenses eh, de la guerra, lograron lo que se llama genética en de, de volver a la vida un virus. Eso se, se consiguió eh, en el año siguiente, en octubre del 2005, también en la revista Salles, publicó por primera vez la historia de la reconstrucción de ese virus que estaba totalmente extinto, pero que se volvió a reconstruir. O sea, lo que se ha llamado genética inversa o reversa. O sea, de, de ahí se ha logrado reconstruir el virus que, es el, que vemos ahí, el causante de la epidemia. El virus fue totalmente reconstruido in vitro, o sea, en el laboratorio, a partir de secuencias obtenidas de análisis de muestras históricas de tejidos realizados por el grupo de Jeffrey Thunberger. Según el informe, después de varias décadas, los científicos lograron recrear el virus con ayuda de técnicas de genética inversa, que es lo que decíamos antes, volver a la vida en un centro de Atlanta. Sus efectos pues, se demostró experimentando ratones en envíos de pollo y en la otra se demostró se a demostrar que efectivamente que eso que habían conseguido era el mismo, tiene las mismas características que el virus causante de la epidemia. Bien. Pues ahora vamos con los orígenes. Decíamos antes que era mal llamada española porque realmente no se originó en España, sino que ya la mayoría de los investigadores aceptan que no se originó en España, que se denominó hipoespañola, pues por lo que acabo de decir yo antes, pero sí si aceptan que la pandemia se inició en marzo de 1918, concretamente señalan el día 4 de marzo, en Estados Unidos en América. Concretamente... Eh, también dados los anglosajones a achacar a los demás, se achacan unos trabajadores chinos, contratados en Camp Houston así denominado en honor del general de brigada que es el que veis aquí en la pantalla en Fort Riley, que es al está al sureste de Manhattan, bueno, más o menos está situado más o menos en el centro de Estados Unidos ahí fue donde se originó la epidemia de, de 1918. me niego a llamarla española <ríe> bien entonces, eh, como digo, eh, de ahí se extendió a otros campamentos americanos, afectó a más de 1.100 soldados en ese momento, se extendió rápidamente, y pudo viajar a Europa en las tropas que desembarcaron en el verano, ese verano de ese año, en 1918. En total, casi un 12% del ejército americano fue hospitalizado por infecciones respiratorias entre marzo y mayo de 1918, que fue la primera onda que luego, luego la vamos a describir. En junio llegó a Sudamérica, en julio al Pacífico Sur y en agosto hasta la India. El origen de la pandemia también se ha relacionado con soldados indochinos de Vietnam, Laos y Camboya, que lucharon en Francia entre 1916 y 1918 y que padecieron varios brotes de neumonía aguda. En, en el mes de mayo, el ejército francés... Tuvo que evacuar del frente entre 1.500 y 2.000 soldados diarios por culpa de la gripe. Y algo parecido también ocurrió entre los soldados alemanes. Se ha sugerido también que la pandemia comenzó en la base militar británica de Tápiz, Teposmos, no sé si es francés o inglesa, Bueno, en la costa norte de Francia. La base estaba repleta de hombres en la zona costera con gran cantidad de aves migratorias y rodeadas de muchas granjas de cerdos, patos y gansos, que servían de alimento a los soldados y al virus también, de reservorio. Esto pudo contribuir a una epidemia de infección respiratoria que ocurrió entre diciembre del 16 y marzo del 17, con síntomas clínicos similares a la del 18. Bueno, pues, eh, lo que hablábamos la, cómo se expandió, se originó, como decíamos, en, en el centro de Estados Unidos y se fue expandiendo ¿eh? hacia el Pacífico Sur, hacia China, Hacia Europa, África, es decir, no, pues conocemos una pandemia. Esa fue la primera onda, que fue, la primera onda fue, en el, en, digamos, en la primavera del 18, que fue, digamos, entre comillas, leve, y por casos que aún todavía no se sabe, luego, digamos, un par de teorías que tratan de explicar por qué ese virus que empezó en esta primavera, que era como una gripe, como puede ser la actual, mutó y se hizo tan agresivo y tan mortífero. Fue en la segunda onda epidémica que ya afectó a toda Europa y, fue, y volvió a, a camino en verso, es decir, recibió y claro, soldados... O sea, la guerra fue un, un factor determinante ¿eh? para la expansión de, de la epidemia, evidentemente. Y en, este, en esta segunda onda fue cuando realmente el virus mutó y se hizo tan agresivo que luego vamos a ver la cantidad de muertes y lo agresivo que fue. Bien, esto es un poco más con detalle, cómo se expandió por Europa. Es otra imagen, vemos la expansión de la epidemia. Bien, eh, la, afectó, para que nos hagamos una idea, 500 millones en todo el mundo. Digamos quedaron, afecta, que se sepa, porque claro, lo, lo, lo registro, pues luego vamos a comentar un poco cómo ha sido el registro aquí. Y en otros sitios puede variar. Pero vamos, se afectaron 500 millones en todo el mundo. O sea, que digamos que fue... Bien, eh, en los países más o menos desarrollados la mortalidad fue de cerca de un 2%. Pero los países menos desarrollados, como puede ser pues eh, China, la India, en aquella época se entiende. ¿Eh? Y regiones aisladas... Hubo poblaciones vírgenes, como por ejemplo en la isla de Samoa, que en 14 días desapareció el 16% de la población. Para daros pues, una idea. Bueno, aquí más o menos, no me gustan mucho las cifras, no, así nos hacemos un poco la idea. En China murieron 30 millones, ¿eh? lo que supone aproximadamente el 35% de la población de aquella época. Alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas murieron casi la mitad. El ejército de China, al menos un 35% de las tropas que se enfermaron murieron. O sea, digamos ¿eh? que fue terrible. Bueno, esta gráfica es muy, es muy significativa porque, eh, fijaros, la peste negra, tan, tan, más, vamos, tan hablada en, en la edad media en 40 años, Murieron, estos son millones de millones de muertes, 100 millones, en 40 años. El virus del SIDA, en 26 años, aumentó a 40 millones. Pero fijaros que el virus de la gripe mataba a 2 millones por semana. Y el, este intervalo que veis aquí, entre 50 millones y 100, que es, o sea, que vale, es, es este intervalo tan, tan grande, es, uno de ellos es por problemas de registro y problemas de, de luego plasmar el diagnóstico en los, en los registros de defunción que luego os voy a comentar. Pero, fijaros que a, a dos millones por semana. Y esto es en, una, en un año que duró la epidemia, más o menos. Y sobre todo en los meses de otoño, octubre, noviembre y diciembre, que fue el, el mayor porcentaje con diferencia sobre el resto del, del, del año en que duró la epidemia. O sea que esto ya nos hace una idea de la magnitud de esta epidemia. Bien. Bien, en la primera onda epidemia como dijéramos, como he dicho antes, en la, primer, en la primavera de 1918 cursó con la clínica habitual de, de una gripe, ¿no? es decir, fue una más o menos benigna con efectos leves y limitados. En la segunda onda, que fue, lo que decía antes fue la mortífera, se inició a finales de verano y se prolongó en el otoño que afectó a una gran parte de la población, provocando una clínica muy florida, con gran afectación de la evolución, muy rápida, caracterizada por una hemorragia masiva de los pulmones, con encharcamiento y muchos casos una muerte dolorosa y horrible. Un <coughs> ahogamiento en dos o tres días, había una hemorragia masiva de los pulmones, ¿eh? era un virus muy agresivo. La tercera onda, como decíamos antes, ya fue en las primeras semanas del 19, digamos, en la... Yo prácticamente los escritos que he hecho, uf, quizá alguno en enero o febrero, pero muy poco. Digamos que el, la, la época fue el trimestre del 18, ahí fue sobre todo octubre y noviembre. Bueno, eh, según algunos investigadores, la coincidencia de gripe y guerra fue puramente casual, pero fue mala suerte ¿eh? que la mutación azarosa que se produjo durante la guerra, pues sumando a la tragedia, sumó una tragedia a otra, a la tragedia de la guerra con la... La epidemia. Sin embargo, otros creen que la guerra creó el caldo de cultivo de la enfermedad. Sin guerra, pues no habría habido traslado masivo de tropas y trabajadores de Asia y América del Norte, lo que había propiciado la mezcla del virus. Luego, por pues, la, la trinchera, la falta de higiene, la mala alimentación, pues fue otra, otra, otro, otro factor, evidentemente, baja de defensas. Y luego, además, también cuando los soldados se enfermaban en el frente, los llevaban al hospital, que había otros enfermos, con lo cual gente también a los que estaban ahí, con lo cual era, se iba, la bola ¿no? se iba haciendo cada vez más grande. ¿no? Bien, entonces, eh, finalmente, algunos aventuran que determinados gases tóxicos vertidos sobre los soldados, cuando aquella había guerra bacteriológica, pudieran haber sido causa mutagénica, que haya hizo que el virus mutase en ser tan agresivo, de serlo un virus de una agresividad más o menos habitual en la primavera, a ser tan agresivo en el otoño. Pero como hay más de una teoría para una cosa, ninguna de ellas es cierta de todo, porque cuando hay varias teorías, ninguna es cierta de todo. Bien, a diferencia de otras epidemias, afectaron mucho a la gente joven. Fijaros, esta línea discontinua, que es lo que habitualmente ocurre cuando hay una epidemia o una afectación general, afectan más a niños, estas son edades tempranas, 21 y 4 años, los jóvenes apenas se afectan, y ancianos. Esto es lo habitual, pero sin embargo, en esta epidemia ocurrió que había efectivamente afectaciones, pero había un pico muy grande en, en gente joven, entre 15 y 35 años, y no todos eran soldados en España, no había guerra y, no, y no, no había soldados, es decir, que no solamente era porque eran soldados, sino aún no es por qué afectó mucho a la gente joven. Y eso también, la investigación que yo he hecho, esta es una gráfica que he hecho yo, efectivamente, no, no se cumple tanto en los ancianos, pero fijaros, de las muertes que yo he registrado, también se cumple, es decir, gente muy joven, niños y gente muy joven, fijaros, el pico entre 20 y 30 años, afectación. De una de las, fue una epidemia atípica en muchas cosas, en la agresividad, en, la, en, fin, en muchas cosas. Y esta fue una de las características atípicas de esta epidemia. Y lo que os comentaba antes también, en, en octubre, o sea, digamos, esto fue todo el, el, el periodo en el que se produjo la epidemia. Y aquí veis en octubre y noviembre fue el, el, el mayor número de muertes. Aquí en Cantabria las muertes que yo he registrado pues también se, se cumple o sea, hay, también se cumple igual. ¿eh? En octubre, noviembre, la mayor parte de las muertes que yo he investigado. Y luego os explicaré cómo, cómo lo he hecho. Bien. En Santander, por ejemplo, el 17 de diciembre se registra una carta del inspector de sanidad al gobierno civil diciendo que he dado por finalizada la epidemia. Fue un poco optimista porque. Hubo muertes también en diciembre, pero quizá el, el, el, la segunda quincena de diciembre ya hubo muy pocas, pero claro, también tanta a los jóvenes y contadas contabas que las es que se pasaron, de que se acabara, que yo creo que está un poco por curiosidad. Bien, ¿cómo se propagó por España? Hasta no hemos visto cómo era la pandemia. Bien, pues en España hubo 8 millones de afectados y alrededor, a día de hoy, se ha, se ha revisado las estadísticas y los registros, 300.000 muertes. En su momento, cuando se produjo la epidemia, se daba una cifra, como casi siempre los que están, tan, de 114.000. Con lo cual, también hay un problema de registro que luego vamos a comentar un poco. ¿eh? Pero vamos, a día de hoy... Eh, se, eh, está establecido que hubo al menos 300.000 muertes, de los 8 millones de afectados en aquel momento. Murieron 147 médicos. Aquí en, en Cantabria, que yo sepa, el de Laredo, luego lo la vamos a ver. Doctor de Laredes, aquí una placa, y digo, alguno de vosotros que seáis por ahí, la habéis visto, y creo que el de Polarquienes también. Que yo tenga conocimiento, posiblemente hubo alguno más. Pero en España, 147 médicos murieron, durante la epidemia, atendiendo a los, a los enfermos. A bueno, ver, que, que eche un poco de... Bueno, en 2018 se ha publicado un libro por unos compañeros, el doctor Eirós, Bachiller y el doctor Pérez, sobre la gripe del Y apuntan, hablo ya cómo se propagó por España. Apuntan que eh, existieron varios focos difusores de la infección. Por España se extendía a través de dos vías que iban de norte a sur. La primera vía seguía el recorrido del ferrocarril que llevó la enfermedad por Cataluña y Andalucía. Y la segunda vía siguió el trayecto del tren que partía desde Irún e iba hasta Medina del Campo. Bien. Bueno, Los investigadores creen que llegó el virus... A Madrid, en tren procedente de Francia. Que ser el AVE, porque por lo por rápido que vino. El país vecino, Francia, contrataba a trabajadores temporales, porque no tenía jóvenes, estaban en la guerra, en, en, en el frente, evidentemente, entonces necesitaba mano de obra. Entonces contrató a jóvenes para el campo. Entonces, vuelta para España, difusión del virus. Que ¿no? se extendió por España, en las fiestas de verano, etc. ...azotó en general más en las provincias más pobladas y con más niños... Eh, donde más había de aceptar. La primera nota referente a la gripe se publicó en España... ...el 21 de mayo en el diario madrileño Liberal. Muy poco después El Sol, otro, otro diario, incluía la siguiente información. Parece que entre los soldados de la Guarnición de Madrid... ...se están dando muchos casos de enfermedad no diagnosticada todavía por los médicos... En un regimiento de artillería han caído enfermos del mismo mal 80 soldados. Esto al inicio de... esto es en mayo. Bien, el 22 de mayo, el, también el ABC publica una, una nota en la gripe. Y esto, digamos, es el de, de cuándo comenzó. En una oleada posterior de la enfermedad, en otoño, ya estamos, la mortalidad fue muy inferior en Madrid. ¿Por qué? porque la población de Madrid ya había sido expuesta en la primavera. Por tanto, estaba inmunizada con, tras, con transparentes, pero pudo actuar como vector, es decir, portadores sanos que llamamos. Estaban sanos, estaban inmunizados, pero contagiaban los demás. Lo que llamamos el vector para la población posterior. Quienes infectaron con la primera oleada no murieron porque no era mortal y en la segunda tampoco porque ya tenían anticuerpos. Luego vamos a ver la afectación de España, que Madrid fue una de las menos afectadas. Bien, en la primera onda, como decíamos antes, eh, fue leve eh, y afectó más en la mitad sur de España y también, como ves, ahí en Madrid. Aquí afectó poco, en el norte. En la primera onda, pero fijaros la afectación fue, eh, más, de, más de media España fuertemente afectada, eh, con un porcentaje. La segunda que ya la que nos afectó a nosotros aquí, en Cantabria, que fue la más mortífera de todas, ¿eh? que, lo que ya fue en el otoño del 18, y ya como veis aquí en Madrid ya fue de la, las provincias que menos afectó, que menos murieron, fijamos, porque no son tasas de mortalidad. ¿eh? Todo esto que está aquí son tasas de mortalidad. Y ya la tercera onda epidémica, como veis ya afectó mucho menos a todos, ¿eh? en general quedan residuos aquí en el, en el centro de España, que es La Mancha, ¿eh? pero como, como decía antes fue bastante inferior. Bien, bueno, pues vamos, ¿cómo afectó a Cantabria la gripe? Vamos a hacer unas, voy a hacer unas consideraciones previas. Eh, yo Los resultados que pongo aquí son resultados de la investigación que he hecho en los registros <coughs> civiles en los libros de difunción de los ayuntamientos, donde viene expresamente el diagnóstico, la causa de muerte. Digo esto porque luego vamos a ver la, la, el baile de cifras en cuanto que ponemos si es gripe, consecuencia de la gripe o en el contexto de la gripe que podía ser gripe pero. Si nos limitamos a lo oficial, a lo que está, consta, transativamente y especificamente como gripe o neumonía gripal, es decir, que lleva el apellido de gripe, esos son los que yo he puesto aquí. Hay algunas salvedad que luego podemos... Luego también, primero no en de los no en todos los ayuntamientos, en los que yo he estado, no están todos, evidentemente, en los 102, viene, hay faltan libros también en algunos, entonces, pero bueno. Eso es lo que yo quería hacer constar primero. Entonces, yo he, he, he recogido de 14 ayuntamientos, que en aquel momento eran los más representativos, y lo siguen siendo actualmente, de toda, de toda Cantabria, de tanto de la costa como del interior. Creo que bastante representativo de esos 14 ayuntamientos, para hacernos una idea de la afectación, que fue muy regular, como vamos a ver. Bien. También he consultado la prensa local y la prensa nacional, ¿eh? que también ah, da de detalles, de datos, que a veces hay que contrastarlos, porque no hay ninguno de la prensa aquí. <ríe> a veces, ¿eh? no luego vamos a ver por qué por qué lo digo. Bien, los primeros casos documentados de la gripe, fue en comillas, o sea, la, la, la gripe encantable entró en comillas por unos seminaristas que vinieron de Burgos, ¿Eh? y de hecho yo eso sí lo he podido constatar porque aquí está noticia del Cantábrico del 27 de septiembre que habla de esto y efectivamente yo en el libro de registro de comillas viene tres además viene luego eh, también, viene claramente anteseminarista con nombres y apellidos de dónde venían y todo y murieron son los tres primeros y entró por ahí en Cantabria entró por comillas el seminario eso está, ya digo, eh, lo, lo tengo comprobado, por, no solamente porque venga aquí, sino porque efectivamente en el libro de registros viene a la fecha y todo. Bien. Eh, en comillas, por ejemplo, es lo que os comentaba. En comillas, por ejemplo, que conste que sean de gripe, son ocho. Que conste, pero hay otras doce que en, el, en medio de... Por ejemplo, en un día igual morían cinco personas, en los cuales tres venían taxativamente que era o gripe o neumonía gripa y los otros venían neumonía aguda. No viene el apellido. No es descabellado pensar que fuera consecuencia de la gripe. Entonces, por eso va a ir de cifras. Pero vamos, yo lo que he dicho Costa es lo que expresamente viene ahí. ¿Qué puede ser cosa Pues no es descabellado. Pues, si su que morir en cinco en un día, tres pone gripe o neumonía gripal o bronquitis gripal y lo pone en neumonía aguda pues, hombre, no sé menos si es que ha, que ha sido consecuencia de la gripe pero lo que digo ¿no? bien en el, en el el diario del siglo futuro de Santander con fecha de 11 de octubre ¿eh? se escribe lo siguiente la epidemia gripal continúa haciéndose extensiva a casi todos los pueblos de la provincia según datos oficiales, la enfermedad adquiere carácter, carácter grave en comillas, en Torrelavega y Casturiales, donde existen 200 atacados. Esto al principio de la pandemia. El ministro de la Gobernación ha ordenado que se observe el mayor rigor en el aislamiento de nuestros enfermos. En la capital hay 600 atacados, en Santander y las autoridades están adoptando las medidas, medidas preventivas. Bien. Este, digamos, este es el resultado de la investigación, un resumen, de los 14 ayuntamientos, los cuales yo, quitando de Santander, que ahí me he ceñido al INE, que son datos del INE y del ICANE, del Instituto Nacional y del Instituto Cantador de Estadística. Quitando este, todos los demás, las pues investigaciones en, en el Las cifras que están arriba son el número de habitantes y las que están en negro son el número de fallecidos. Por ejemplo, aquí en poblaciones he puesto un interrogante. ¿Por qué? Pues porque estas 30 eh, era un, una noticia que venía en el diario Montañés del 17 de diciembre, en el que hablaba que habían fallecido 30. Yo me personalé en poblaciones, y aparte de que faltaban libros, pues no me salen esas cuentas. ¿Por qué puede ser? Pues, a ver, una puede ser porque cuando, eh, a veces los periodistas se, se informaban y decían ¿Cuántos han muerto? Y tantos. Pero eran muertes en total, es decir, había muerto 30, 30 pero, o 20. Pero no todos habían sido. ¿sí? Entonces, por eso digo que el baile de cifras, eh, por eso le he puesto un interrogante porque este está en, ya digo, Faltan. Eh, por ejemplo, en... en Poblaciones en ese momento tenía 1.270 habitantes. Según el diario de Montañas, como digo, fallecieron 30. No he podido, no podido comprobarse el número de muertes, pues que no existe registro de esos años en el registro civil del municipio. Se quemaron. Parte de ellos y en los libros que se conservan el mes de noviembre figuran 10 muertes por neumonía sin que coste que sea gripal. Aunque no sea escaballado. Es que decir, que en poblaciones también es cierto que no había registro. Entonces, no sé si es esas 30 fallecidos son, son, son esos son menos hagamos un acto de fe y decimos que el, el periodista se ha informado bien en, en Casturiales por ejemplo, con una población de 12.000 habitantes en ese momento se afectó la tercera parte de la población, 4.000 de los que fallecieron 112 en Laredo eh, al 31 de octubre había 2.000 atacados según venía en la revista militar, de, la revista de Sanidad Militar, publicada el 15 de enero del 19, por el médico militar Julio Camino, que comentaba que estaba muriendo 20 30 diarios. Me imagino que se refería a muertes en general. Yo he investigado en el registro civil de Laredo y me dan la cifra de 89 fallecidos por gripe. En un censo que en ese momento Laredo tenía, en, bueno, estamos hablando del censo de 1910, porque como sabéis los censos van de 10 en 10 años, de 5200 habitantes. Así que eh, eh, hay que dest destacar aquí que en Laredo, como en otras muchas poblaciones de Cantabria, eh, faltaron medios asistenciales, entiendo eh, es personal médico. En Laredo, por ejemplo, el médico de Laredo murió en la gripe. El doctor de Laredo, aquí tiene una placa en Allí, el de poblaciones también. Eso es que yo posiblemente pude haber algún muerto más, pero ahora en este momento no tengo yo el dato. Pero por ejemplo, esto lo recogí en la prensa, en Camargo, en Cartes, Torre la Vega, en Potes, en Santillana, y, bueno, y en Valderredible. Por ejemplo, en, en, en, a mediados de octubre no, no, no tenían asistencia sanitaria, no había médicos por ejemplo, ¿no? ni, ni médicos, ni... Bueno, realmente tampoco es que había medidas eficaces, ¿no? porque para la gripe no hay específicas no hay nada, hay para tratar los síntomas. Es decir, que se juntó aquí muchas cosas. ¿Eh? La agresividad del virus, la falta de asistencia, falta de medicamentos eficaces. En San Vicente de la Barquera, por ejemplo, otro de los casos con un censo de 2.062 habitantes en el registro civil constan cinco fallecimientos pero un, por ejemplo octubre y noviembre no, no existían los libros no había y luego lo, lo que decía de, de poblaciones también bien bueno, esto es un estudio por, por sexos como veis la distribución es muy regular en, en unas poblaciones morían más mujeres que hombres en otras al revés o sea, tampoco había una una distribución eh, regular ¿no? aunque al final el total pues prácticamente hubieron, murieron más mujeres que hombres de, por la epidemia no muchas más porque como veis el porcentaje ¿eh? casi, casi igual, pero también fue muy, muy irregular ¿eh? y lo que os comentaban antes también en cuanto a a la población poco, poco tenía que ver muchas veces con el, con el número de habitantes porque si fijáis por ejemplo Potes y el Reynosa ¿eh? Que no se tenía el doble de, de habitantes y, y sin embargo el número de fallecidos por la gripe era muy, muy parecido a lo mejor Potes por su aislamiento porque también en, en Potes tampoco había asistencia sanitaria pues, también pudo haber influido ¿no? pero como veis aquí es decir, que decir, no dependía tan, tanto el número de habitantes por ejemplo, en Cabo Búnega, pues 9, en Cabezón solamente 6 es decir que que no dependía tanto del número de habitantes, sino a veces la situación. ¿eh? Bueno, en la Vega, por ejemplo, que tenía algo menos habitantes que Castro, pues en comparación murieron más. Eh, en el 2018 publicó José Ramón Said, un libro sobre la afectación de la gripe en Torro la Vega y hace un repaso de todo el año. Hace un estudio... De las consecuencias en general que tuvo la epidemia. Yo lo que he traído aquí es un estudio epidemiológico sanitario, dijéramos. ¿no? Pero sí que sería interesante hacer un estudio de toda Cantabria. Aquí hay profesores de la universidad, Ahí les lanzo el guante para que manden a becarios para a los ayuntamientos para que investiguen. Sería interesante saber cómo repercutió en general la gripe. Porque esto es un estudio parcial creo que representativo de Cantabria, pero, digamos, está cerrado y dirigido al tema sanitario y epidemiológico. Bien, más cosas. Bueno, lo que decía antes... Bien, digamos que esto es lo, el mapa, digamos, representativo de los sitios donde yo he estado investigando. Creo que la gente representativo, se puede ampliar más, pero bueno... En esta ocasión se un poco más el estudio, pero vamos, creo que es bastante representativo porque abarca, digamos, ¿eh? zonas diversas de, de Cantabria y del interior de, de la costa, en de Oriente, Occidente, y donde había, y en algunos necesitaban permisos pero en algunos te ponían bastantes pegas para, para, para ir al registro, porque ahora con esto de la protección de datos y demás... A una pedagogía, que tenías que pedir permiso, esperar si, Pero me parece bien, ¿eh? no digo que Bueno, en cuanto a las medidas terapéuticas, pues eh, todos sabemos que la, realmente la gripe pues no tiene un tratamiento específico, sino los síntomas, para ¿no? el malestar general, con aquello, pues era igual, lo que pasa que era tan mortífera que atacaba tan de sol, que es que posiblemente ahora, bueno, hubiera menos, pero hubiera sido también muy agresiva, ahora hay más medios, ¿no? Pero que quiere decir que cuando aquello pues tampoco había, no los hay ahora específicos. Yo traído esta colación un anuncio Santander de, de la Guanforman, ¿no? Vamos a ponernos unos aquí con un ámbito artesítico y a cortarlo. ¿Qué son las enfermedades secretas? ¿Eh? ¿Qué son las ¿Minerías? enfermedades secretas? ¿Las qué? Enfermedades secretas. Ah, enfermedades ¿En ah, ¿en ¿En ¿En ¿En sí. ¿En sí. Bueno, eh... un médico secretas. ¿Sí? Por sí. Por correo. Antes, como es la verdadera teología de la enfermedad, pues tampoco había remedios terapéuticos realmente eficaces, ¿no? Entonces se utilizaban las medidas sintomáticas. Se utilizaban sudoríficos, antipiréticos, tónicos, excitantes, baños purgantes, desinfectantes, aireación sana, dieta sana, incluso a veces la sangría. La red de la Academia de Medicina, en respuesta, era en nacional, hablamos. En respuesta a la demanda del Ministro de la Gobernación el 29 de octubre del 18 sobre los tratamientos considerados mmm, por dicha institución como eficaces contra la gripe, y entonces eh, la Academia le responde que figuran medicamentos pues como las sales de quinina, opio, sus derivados, yodo, digital, acetato, carbonatos, antipiréticos tratamientos sintomáticos, realmente en específico no había ninguno. Bien, una de las hipótesis que propone el qué, entre otros factores, no el único, evidentemente, poco tanta muerte de la gripe se podía atribuir en realidad a la intoxicación para aspirina, hablo de los tratamientos. ¿eh? En aquella época las autoridades médicas recomendaban altas dosis de este medicamento, hasta 30 gramos diarios, que supone, pues cada past la pastilla normal de aspirina tiene 500 miligramos, pues 6, pues 100 pastillas. Entonces, eh, actualmente se considera 4 gramos, entre 3 y 4 ya está bien. Al día, ¿no? Pero, en eh, altas dosis de aspirina pueden provocar entonces muchos de los síntomas de la pandemia incluidas las hemorragias. Bien, es una teoría, pero sin embargo, los, hay otra gente que opina, más razonablemente creo yo, que dice que eh, las altas dosis de mortalidad eran igual de altas en aquellos los lugares donde no tenían acceso ni siquiera a las aspirinas con lo cual esta teoría se desmontó un poco pero bueno, queda ahí bueno, ya para finalizar bueno, esto es se es de la prensa también el homenaje que se hizo al, al, al médico este que se murió en, la, en Laredo en plena epidemia de gripe y es que es curioso porque en la prensa Viene, el ¿eh? eh, 31 justo al día siguiente, cuando de su cuestión está publicado en el ABC, la alcalde de la E, Hipólito Humada, sí. una estereografía diciendo que hay más de 2.000 atacados eso el 31 de octubre, ¿eh? de, y que los recursos enviados por el gobernador y el inspector de sanidad son insuficientes. Hace falta médicos, pues de los 5 de la localidad, 4 están enfermos. Y claro, no les había llegado la información porque justo el día anterior se había muerto este hombre, el día 30, justamente. Y el alcalde dice, por humanidad pido auxilio para este pueblo, pero esto fue, desgraciadamente, fue mi general en Cantabria, muchos pueblos que no tenían asistencia médica, ni siquiera medicamentos, ¿no? aunque no fuera más que para aliviar y a veces pues fue, fue, fue terrible. Sí. Bueno, pues ya voy acabando la gripe en Cantabria 2017 18 2018 falleció en 18, de los que 72 estaba recomendada la vacunación. Me ha hecho perdonar, pero que no se vacuna, y se vacune. La vacuna, hay una, ahora una campaña, bueno, eso, no, ya de paso, no. Eh, antivacunas, pero vamos, la única medida eficaz para la gripe es la vacunarse. Tiene una eficacia del 80 y tantos por ciento. Evidentemente no es el 100%, hay que todos los años porque el virus muta. La, la vacuna de este año es un de virus del año pasado, mutaciones del año pasado, pero sí que es eficaz. Ahora os fijáis vosotros, eh, veréis poca gente mayor de vida para adelante, pocos que tengan gripe, porque están vacunados, están vacunados. Pero lo triste del caso es que estas personas eran personas que debían vacunarse porque tenían enfermedades de base y no se vacunaron y, y, y fallecieron. Esto, el, esto eh, eh, hace dos años, y este año pasado... La, la, la gripe afectó a 13.250 cántabros, murieron 24 y el 60% estaban sin vacunar. Estos son datos de la consejería, los acabo yo del, de la página de la consejería. O sea que hay que vacunarse la gripe. Yo soy partido de que se vacune todo el mundo, no solamente los que somos ya de más de 60 años, sino todo el mundo. Poner una empresa, la gente joven, agarra la mitad de la plantilla. La gripe, es, y aparte de las molestias, sí, las consecuencias son. Bien, y termino con las conclusiones. La, la repercusión de la gripe de 1918 en Cantabria fue similar a las otras comunidades autónomas en cuanto a su irregular y atípica afectación. Si bien afectó a gente joven en los meses de octubre y noviembre, al igual que en el resto de España y demás países, no hubo relación en cuanto al censo, y porcentaje de fallecidos, como muy importantes. ¿no? En cuanto al sexo, fue irregular y muy distinta en los municipios investigados. No, no había una... Bueno, aquí... Eh, he puesto aquí una de comparativa de las comunidades vecinas. La estudia fue terrible también. Murieron, sí que hay más habitantes que en Cantabria, pero... pero fue una afectación tremenda. ¿eh? En Vizcaya, pues, con mucho más habitantes, la afectación fue mucho menor. En Palencia más o menos similar a, a Cantabria, con menos población, y en Burgos fue terrible. No, no olvidemos que fueron los de Burgos los que trajeron la, la, la, la gripe a Cantabria. Los fijaros en Burgos, eh, con mucho menos habitantes, la, o sea que realmente nosotros estamos ahí casi en medio, ¿no?, cuánta afectación. Bueno... Y bueno, nada más, yo espero que no se ha abrido una tacita. Gracias por estar en cuenta. Sí. Si queréis, hay alguna duda, alguna pregunta que yo pueda resolver. Sí, Mira, a mí me ha chocado, me ha chocado, pero mejor es que no hay datos, en la zona de Torreira Vega Reynosa, ni, ni Corrales, ni Molledo ni nada de eso, No hay datos? No no, es, no, no he ido, no, ah. no, no está. ¿Y las islas? Tampoco sabes nada. De las ¿Tú baleares? ¿Tú en las Baleares tampoco pones nada. En Canarias, sí que... En Canarias, en Canarias hubo... Sí, tengo por ahí lo... No, eh, no, no, no, no. No, en, no, tengo, no. en Canarias tengo... sí, fue muy, No, pero tengo, tengo el dato. No le da por no abrumar más cifras, pero en Canarias fue uno de los menos afectados en España, que, pero espera, te puedo decir, tengo la cifra, a ver, lo tengo por aquí registrado, lo que pasa es que no, no llenaron mucho de datos, pero, pero sí lo tengo. No, no, que lo tengo aquí, mujer. No, no, sí, no, sí lo tengo aquí, hombre. Bueno, pero, en, mira, yo sé que tenía datos, pero sí, sí te puedo decir que... La, el, si no, sí, aquí, aquí está, aquí está, ya sabía que lo tenía que decir. Mira, en la menor incidencia estuvo en Canarias... Un, un 5,4 por 10.000. Y de Baleares hubo ya lo que así vale Vale, gracias. ¿Eh? En Baleares también hubo. No te puedo decir exactamente el esto. Pero bueno, digamos que tuvo una afectación en, en casi un 7, un 7 por 10.000. Pero en Canarias fue la región de España que menos afectó. No, muy loco. <risa> ¿Más cosas? Yo tengo una referencia directa por parte de mi abuelo que dejó escrita de en su diario anuario que tenía él. Él vino de maestro a en la Navidad del 17 por una pregunta que hizo, él estuvo en Valladolid, el cabezón de Pisuerga, hizo una pregunta y se vino a Mariano el año. 17, vamos, en Navidad, es decir, que la, el 18 es cuando comenzó él como maestro allí. Y él describe precisamente esta epidemia como pasó en Mariano y dice, y lo escribe él, que alrededor de 50 murieron en el pueblo de Mariano. Él era maestro y gran parte de las muertes fueron en la infancia, todo en ellos. Uno de sus hijos, que tenía 12 años, murió entonces y era tal la cantidad de gente que, que tenían que enterrar, allí al lado de la iglesia en el antiguo cementerio que hubo, eh, donde estuvo la torre de los Herrera y más, bueno, al lado de la iglesia pues era tal la cantidad de, de, de, de muertes que había sucesivas que tenían que, que incluso enterrar en la misma fosa, enterrar a, a, a, no a uno sino a dos o tres el tío mío, este el hijo de él que tenía 12 años tuvo que ser enterrado en la misma fosa que otro, otro chico que era el de ellos. No había sido claro, más que la Era, era de tan la cantidad de, de trabajo que tenía para hacer sí, sí, cosas no. y enterrarles, que no daban abasto y lo llevaban en carretas. lo describe él como eso, no, es, no, Fue terrible. Y además describe eh, todo el cuadro patológico que tuvo el niño en el, el periodo de días que estuvo malo, hasta el que murió, y lo describe perfectamente en aquella época de niños. Mm -hmm y así todo ello es que yo lo he visto después en el pueblo de Mariaño como ese cementerio llegó a qué se yo a no a ver el lugar donde enterrar, porque era pequeño y para un, que la, la, eh, dice que convivieron alrededor de 50 y Mariaño tendría todo de no sé 500 habitantes o, o no llegaría a mil el pueblo de Mariano. y uno de los médicos que, es de, que que se celebró, vamos, que, que fue muy eficaz, muy eficaz que tuvo mucho trabajo, fue Don José Barros Volado, Don Pepito, Don Pepito. Don Pepito, don Pepito. Yo he hecho la biografía de él, porque él era mi médico, y en aquella época, en el año 18, tuvo pues, muchísimo trabajo por todo el Valle de Camargo y, nada le, gusta, y no. le concedieron la Cruz de Beneficencia, de Sanidad Civil y demás a Don Pepito. Sí, no, como, sí, una, si ahí había la tienen la que hacer que la hasta la quinta la la hasta quinta visita muchas veces, o sea que es que fue una cosa, te... no da la nada más. <risa> y bastante, no la y sobre todo yo recuerdo lo que he leído de mi abuelo sí, sí. toda la referencia sí, esta sí. y, y dice que, que iban en carretas, en carretas que llevaban a Sí, como a si iba Alrededor de fin en el pueblo de Morial Sí, sí, sí. No te extraño porque ya has visto en. Por ejemplo, el señor ahí en, en, en Reynosa, por ejemplo, murieron, en Ampuero, por ejemplo, me dieron cuarenta y tantos, en sí, Ampuero, sí. Una, una población a ver, sí, muy... Sí, sí, me, fíjate, en Ampuero, cinco, en Ampuero por mil ejemplo, me dieron cuarenta y cinco, puero, ¿no? 45, ah, no, no, en aquel momento, en aquel, estos ah, son censos de 1910, ¿eh? Ya, ya. De 19, son cada 10 años, como sí, sabes. Sí, claro, sí, sí. el de 1920 no lo he cogido porque no es representativo. Entonces, en 1910 había en Ampuero 3.000. Pero en comparación con, con otros, es lo que hablamos. O sea, que Digamos que fue muy desigual. o sea la, No tiene que ver con el censo, quizás por situaciones concretas de falta de asistencia, aislamiento. Porque se supone que igual de sano puede estar el Ampuero que el eh, Potes. En teoría, digo, por vivir en sí, sitios. Supuestamente más, más aéreas, pero sin embargo la, la distribución fue muy irregular. Porque fíjate, Dan Puerto 45, en Pot, o sea, en Santoña, con, con más habitantes, tuvo menos. Yo creo ¿Ya? que este es que no, no cuadra. Yo no he vivido en Valleño, he vivido, en Mariano, sí, sí, he vivido sí. el antiguo cementerio que había al lado de la iglesia. Sí. Y yo creo, y yo lo, lo, lo, lo relaciono. El la, la, el, militar, el nuevo cementerio que existe al lado del aeropuerto, uh -huh. ¿eh? ese lo inauguraron hacia los años el año 20. No han aparcado los coches. <risa> sí. Se conoce que se llenó el cementerio. El cementerio? Sí, sí, claro, a ver, Se ¿eh? abandonó. Yo lo he visto todavía con las tumbas y demás, hasta que ya lo. Encantable en total. Registrados, Pero murieron hicieron, como veis ahí, 2.900 murieron. Cantabria. no, no de o sea, 1889. Bueno, una pandemia o sea, sí, sí, sí, no, una terrible del 56 también que la esta vez. ha sido con diferencia la, la pandemia más terrible de todas, porque además fue sí, en muy poco tiempo, porque estamos hablando que fue, prácticamente en un año y concretamente casi en tres meses más del 80% murieron en, sí, sí, en tres meses o sea que es una cosa de 60, espantosa de, de Sí, yo recuerdo en total en, una, en un año fue en, digamos, en el transcurso de un año, murieron eso, entre el 50 y el 100 porque claro, el tema es de registro, porque es lo que está pasando en China, el registro a saber, es lo que dice cavacas el doctor Cabal, sí. que China dice que tiene esos personas que sí, hay muchos más, eh. la, Mi impresión es que en China están muriendo muchos más de los que, los que estamos aquí. La gripe del 56 la pandemia, sí también. sí sí sí. No, no fue me... tan terrible como esta, pero sí efectivamente. Yo no recuerdo que yo estudiaba el último curso de medicina <coughs> sí. y le ayudaba Leandro Valle. Mm. Le estuve ayudando yo precisamente entonces que yo estaba aquí sí, Estuvo la en la primer en primero y el primer y, y recuerdo que salíamos Alejandro y yo salíamos a las visitas. Eh, íbamos en su coche, él iba una casa, yo iba a otra, sí. y por repartíamos con una cantidad sí. de gente de la que oh, estaba afectada. Y cae que, es que estáis aquí. Y que estáis aquí. Yo me lo aceptaba de una manera, porque, por ejemplo, yo, a mi bisabuela que la conocí, se la murieron dos hermanos en la gripe esta. Sí. Y uno de ellos tenía veintitantos años pero estaba casado y tenía ya tres niños pequeños y no le no, no contagió ni a los hijos ni a la mujer, se murió él. el arquitecto de la dedo el sí. el de la vida, se murió también. Conoció a todos los hijos y a, y a la viuda. Eh, el arquitecto este de Castro también se murió en la vida. Ajá, sí, sí, sí, sí. Así que vamos por decir personas. ¿Alguna cosa más? ¿Y esto de ahora del de ¿no corona, coronavirus? Sí, es, lo que, es lo que digo, seguramente que hay más, más muertos de los que dice China, eso, seguro. Eh, la prueba, una de las pruebas siguientes es el hospital ese que han hecho en, en 15 días. Eh, bueno, la información en China sabemos cómo es. No hace eh, no falta de decirlo porque... Entonces, eh, entonces, el registro estará. Vamos, seguro que hay más afectados. Ojalá me equivoque por bien de, por bien de la humanidad. Pero mi impresión y la de otros ¿Sí, claro, ¿sí? muchos es que las cifras que manejan son inferiores a las que. Virus, oh. has... Es un virus, al parecer un virus. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Es un virus que, sí, sí. que, ¿Que? <risa> que, que pues, bueno. produce una, una sintomatología como la gripe, efectivamente. Esta mañana parece que ha sido, he oído en la radio un señor, un científico, diciendo que el coronavirus en realidad es la gripe. Sí, sí, sí. Bueno, lo es una no, variante, sí, sí. este es que ha hecho una un mutación de un animal claro. al, al ser humano que nunca se había sí. producido. Sí, hasta ahora el realidad, contagio era de animales. Cuando tenemos virus, sí, sí, tenemos coronavirus, pero venín, ¿no? es sí. lo que pasó no, con no, esta enfermedad no, no, no, que hablaba yo, ¿verdad? En principio era un virus supuestamente venino, en cuanto que no tenía un ojo muta y es que el virus de la de muta, están mutando todos los, años, todos los años, por eso hay que vacunarse todos los años, ¿sabes? porque no es, no es un virus que, no es un... Bueno, ¿alguna otra cosa? Pues si no, pasamos, agradecemos nuevamente su intervención... Eh, bueno, que nos ha enriquecido sobre el conocimiento de esta, de esta epidemia. Y, y pasamos al tercer punto del orden del día, que es la actualidad del centro. Bueno, voy a decir pocas cosas en realidad. Lo primero de todo, anunciar, bueno, ya lo he mandado por correo, pero que pasado mañana, miércoles, será el homenaje a Benito Mariaga, que organiza el ayuntamiento fundamentalmente. Ahí me llamó la alcaldesa por teléfono, hará un mes o un mes y algo, y me dijo que querían hacer un funeral y después una una, una charla, que le gustaría que le dijera algo sobre Benito como persona a su hijo, no sé si lo hará o no, y que luego quería que yo hablase de su faceta intelectual y que me iba a mandar cinco o seis fechas para ver si me venía bien alguna, yo la contesté menos una, que no puedo, las demás las que queráis. Entonces me dijo que, bueno, pues que tenía que hablar con el obispado y que tenía que hablar con el Ateneo para la sala. Y luego yo lo que encuentro, no sé yo el de tiempo cómo se va a andar, porque claro, al final la misa es a las 7 en la catedral, un funeral en la catedral, mmm, no sé yo que a las 8 abajo, como pone en el programa, eh, podamos tener la charla, no sé, porque no solamente es lo que dure el funeral, es después venir desde la catedral hasta aquí. Pero en fin, eso es lo que han programado, pues yo os lo recuerdo, que pasado mañana será el homenaje, digamos, municipal a, a nuestro compañero Benito Madriaga de la Campo. Eh, bueno, las publicaciones, como veis, todavía no las tenemos. Yo no sé, las imprentas o deben tener mucho trabajo o deben coger muchas vacaciones por esta época porque ni en la una ni en la otra todavía han terminado de editar, ni, ni Martínez ha terminado con el Altamira, que ya lo tiene hace tiempo, ni, ni Media tampoco ha, ha terminado con los otros libros. En fin, pues eh, vamos a ver si... Hombre, para el próximo mes tienen que estar ya de todas todas, porque si no, se nos va a juntar un año con otro y no es cuestión. Eh, entre las consultas que hemos tenido este mes, que han sido variadas, esta mañana está una, una señora filip, no, filipina, no, eh, peruana aquí, que está, ha venido desde allí a investigar a la familia de los Gutiérrez Cuello, ya le he dicho que tiene bastante que investigar porque fueron unos cuantos personajes <tose> interesantes, también una consulta interesante que se nos ha hecho ha sido del Museo Arqueológico Nacional de Madrid sobre... Fernando Ceballos de León, el fotógrafo, y bueno, pues Virgilio, que es el que más documentación tiene al respecto, ya, le, ya les envió la información pertinente porque allí tienen tres o cuatro fotografías de él y necesitaban conocer más datos para, para rellenar sus fichas de, informativas. Pero aprovecho para una eh, consulta que ha llegado ayer. Por si alguien sabe algo, yo sí sé que esto es cierto, pero no sé de cuándo lo tiene ni nada. A ver, yo la leo. Eh, es de... de estos del de vino de cigales, los, los que tienen las bodegas de vino de cigales. Eh, de tardes, me dijo a ustedes por si me pueden ayudar en la siguiente investigación que estamos haciendo. Estamos trabajando en el estudio de los recursos culturales y turísticos existentes en la ruta del vino Cigales, entre los que se encuentran la finca Aguilarejo, junto al río Pisuerga, en Corcos, y el castillo de Trilleros del Valle. Tenemos constancia de que la familia aristocrática Canta-Brajado adquirió tanto el inmueble como la granja que compró el Conde de Castroponce, pero desconocemos la fecha inicial y otros datos. ¿Podrían confirmarme si tienen estudios, investigaciones o bibliografía que me pudiera ayudar a seguir investigando sobre este nivel? especialmente? ¿Alguien sabe Yo sí sé que efectivamente no, esa finca Palacio de fue Corcorreo de los Jalos. Sí, yo, yo recuerdo haber pasado por allí delante sí, en coche el 3, o en el Marcial tamarillo y mira, la finca de los palos. Y también sé que por el año 53 tres por ahí ya era de ellos, porque anduvieron, por, anduvieron eh, varios señores de aquí por Castilla buscando un retablo para la nueva iglesia de San Francisco y, y fueron, intentaron comprar el que hay en la iglesia de, de los franciscanos de, de Medina de Río Seco y tuvieron que salir por pies porque todo el pueblo salía corriendo detrás de ellos por quererles llevar el retablo. Y sé que se hospedaron en la finca de Euskado. o sea que ya era de Euskado. Ahora, ¿desde años? cuándo? Hay algo por ahí? Desde el año 51 ya existía, porque yo recuerdo haberlo visto cuando iba a Valladolid. Uh -huh. En un tren. Uh -huh. sí, sí, sí, sí, el Palacio de la metera de... también está, se recibió. Está, está, está, está, está pagado. ¿Y está el pagado, sí. ya, eh. Sí, sí, y señor se se igual podríamos colaborar desde esta gente, digo yo. Si normalmente ah, pues se nos esta lo mandamos a todos y el que algo... Esta chica ya me escribió a claro. varias horas. Ya ha escrito al centro <coughs> varias veces en meses pasados. Sí. Y yo creo que alguna vez ya me dijo que pensaba venir por Santander. Ya y ahora verdad. ha venido, y me ha dicho que ha venido para estarse aquí investigando dos años. Claro. Y que los... es que ella es descendiente de uno de los buceos del cuento. Y entonces que quiere, pues, no sé, reunir los mayores datos que pueda, la mayor cantidad, de, de todos ellos de la la de Colombia. Colombia, digo uno de ellos fue un digo como ya sabrás tú de sobra fue un navegante o un marino muy y de hecho la he dado porque me acordé que me acordé de que Pedro Arce cuando publicó hace dos años o el año pasado en el Altamira lo de antinógenes me han despintado habla de este señor que trabaja que fue capitán de un barco de antinógenes y se lo he dado se ha puesto muy contenta. Pero también quería investigar sobre Enrique, el, el del Atlántico, el padre de María Blanchán. Bueno, de todos ellos. O sea que sí, la yo la he remitido a, a la, al Archivo Histórico Provincial y a la Biblioteca Municipal, que ahí hay muchas cosas. Ahora, pues es verdad. Pues va a correo nuestro que si alguien tiene algo, uh -huh. si bien. lo tiene, lo tiene. y Si no lo tiene, no se la pone a buscar, que lo busque ella, pero uh -huh. la pueden dar pistas. Bien, bien. Pues sí, se lo diré sí. Ahora una vez que vengo yo ofreciendo algo... Bueno, pues, sí. <risa> pues esto de cigales, les contestaré eso, lo que sabemos, pero yo creo que publicado y eso, a mí no me suena haber visto nada en ningún sitio nunca. Bueno, pues, si encontramos algo y nos mandan unas cajas de vino, pues vale. <risa> <risa> bueno, hace bastantes <risa> años, <risa> una de las... Lloviznas que había aquí cuando teníamos tantos, tantas goteras, nos estropeó mucho este diploma del año 1936, creo que es, que pintó con el escudo que entonces se hizo por parte del centro para la Diputación, nos le pintó Santiago Herrán, que era escultor. Y ya digo que una, una, una mojadura que tuvo, pues nos le dejó, con dos agujeros por aquí tremendos, todo chorretado por a tal, las letras que estaban hechas con tinta tal, y entonces lo hemos mandado restaurar por fin, años después, y la verdad que nos han hecho un trabajo que yo creo que está muy bien porque nos lo han dejado pues muy bonito. muy bien. Han desaparecido los dos agujeros que había, uno enorme aquí y otro por aquí, todas las manchas que todavía por detrás se ven. Claro. ¿eh? Y yo creo que este Ángel Gómez ha hecho un trabajo muy bueno, por lo cual ahora nos falta por el marco está ahí que nos ha recomendado y yo estoy de acuerdo que aprovechemos el marco original, porque es, es un buen marco y además es el que se hizo cuando se hizo esto. ¿Pero tenemos un cristal que sí. no en la luz. Sí, el tenemos que cambiar de cristal, sí, eso sí, eso sí. De modo que esto ya también, que estábamos hacía tiempo pendientes, ya se intentó en época de Leandro pero al final no se hizo, y, y bueno, pues ya por fin lo hemos realizado, lo hemos hecho ahora. Bueno, también comentar que este año, en el mes de septiembre, tenemos previsto, ha hablado ya hace tiempo con, con el Cedis eh, haremos una exposición sobre este fotógrafo que antes os he citado, sobre Ceballos de León, que ha sido casualidad que el Museo Arqueológico nos hayan preguntado por él ahora, cuando nosotros llevamos dos años trabajando en lo que queremos publicar este año, que es la reedición de sus álbumes de fotografías de Santander de artístico y monumental, o sea de Cantabria, porque como se cumple el siglo de la publicación, nos parece buena, buen momento para recuperar eso. Muy buenas fotografías, además muy ilustrativas de cómo estaba gran parte del patrimonio, el más interesante artísticamente hablando, de Cantabria hace 100 años, y queremos publicarlo. Pero además eh, queremos hacer una, una exposición fotográfica en el CEDIS, que será en el mes de septiembre, antes de la publicación del libro y bueno, os lo anuncio, pero naturalmente cuando se vaya acercando la fecha, pues volvería a repetirlo. Además, es que van a hacer obra en la sala de exposiciones del CEDIS y la van a hacer en cuanto acabe esta exposición, o sea, en octubre. Ayer estuve, ayer estuve hablando con Patricia y hemos llegado a la conclusión de que posiblemente podamos tener el libro eh, a la apertura de la exposición. ¿Sí? Sí. Vamos a intentar. Qué valientes. Porque sí. lo tenemos. Sí, sí, sí. Espero que avancen Las fotos ya están. <risa> y, nos y nos fiarán. Y, y nos fiarán los, de, los que lo hagan. Porque para esa paisar no sería sí, sí. que estemos muy bollantes. Pues, Depende pues, de la pues cosa que haya Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a bueno, eh, sabéis que todos los años, en, bueno, todos los años, desde hace un par de ellos, en la web de nuestra, en la página nuestra, ponemos siempre documentación y demás sobre un personaje del año, digamos. Este año pasado, concretamente, ha sido Extrañi, José extraña, ya habré visto cosas publicadas. Ahora, este nuevo año, pues le vamos a dedicar a Benito Pérez Galdós, que es el centenario de su muerte. Entonces, aparecerá, además aprovechando que tenemos aquí el, el positivo de su mascarilla funeraria, que nunca lo tenemos aquí muy a la vista porque queda un poco macabro, ¿verdad? Pero tenemos efectivamente la mascarilla mortuoria de, de Pérez Galdós. Debe ser de lo poco de Pérez Galdós que se conserva en esta ciudad. Que de hecho, cuando Leandro Valle era presidente de la Diputación, todavía yo creo, eh, no sé qué hubo, algún, algún. Algo hubo en Canarias, digamos, sí, como manera, de. ¿no? de No sé qué hubo entre el gobierno de Cantabria y el de Canarias, y precisamente lo que se hizo fue una copia de esta mascarilla para regalársela allí al, al gobierno de, de Canarias, que les parece por lo visto muy Bueno, pues más cosas habrá, pero de momento, pues creo que con esto es suficiente. Así que pasamos a ruegos y preguntas. Rosa. Yo solo quería volver al homenaje a Benito Madariaga que me parece merecidísimo, por supuesto, no creo que con eso diga nada, pero sí quería agradecer a las instituciones, el Obispado, el Ayuntamiento y desde luego el Centro de Estudios Montañeses, que es lo que nos toca más de cerca, por su participación en, en el mismo. A la vez que lamentar que esas cinco fechas que tú propusiste haya ido a salir una, en la que, como no tengo el don de la ubicuidad encima, no voy a poder estar, con lo cual lo lamento enormemente, pero quiero que quede constancia de mi obsesión absoluta al, al homenaje, como creo que por parte de todos los que estamos aquí, imagino. Fernando. Eh, sí, este año se cumple el 75 aniversario de la muerte de Matilde de la Torre. Y entonces, eh, yo no sé si, lo comento por si alguien supiera algo, si habrá en algún punto, digo Santander o Cabezón, interés por parte de alguien de hacer alguna actividad en ese sentido. Eh, digo esto porque eh, en el Congreso de, del Exilio que celebramos en junio, eh, participó una persona de Valladolid que estudia a hasta cántara y es política y autora de interesantes textos, que estaría interesada en bien, o participar en algo que hubiera o eh, ayudar en la organización de algún tipo de congreso, jornadas o que fuera. Yo, o sea, esto digo por parte de información y por otro de si pesco información para pasarles. No.